¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde el distrito de policía Quevedo Mucachi con el Coronel Wilson Torres con quien vamos a conversar acerca de los últimos sucesos registrados acá en el Cantón Quevedo en torno a muertes violentas dado que este día martes 21 de junio se registró un, un hecho violento en el sector del Camal y pocas horas después ocurrió otra muerte un poco más adelante. Bienvenido, coronel. ¿Qué tipo de relación tienen estos sucesos ocurridos eh, acá en el Cantón Quevedo? Sí, muy buenos días para la comunidad. Un saludo fraterno a toda la ciudadanía del Cantón Quevedo. Es así. El día de ayer, por la noche, tuvimos información que ha ingresado un ciudadano al Hospital Sagrado Corazones, con supuestamente eh, con heridas de proyectil de armas de fuego. Personal policial acudió al lugar, se entrevistó con los galenos y es así que ha ingresado el señor Jordi Israel A, de 24 años de edad, con heridas de impacto de proyectil de armas de fuego. Estos Estas heridas tenía la altura del pecho y en el brazo derecho, donde fallece en dicha casa de, de, de salud. Se tiene conocimiento eh, con investigaciones previas de que este hecho también tiene relación directa con los hechos de las muertes que sucedió también ese, eh, en, el, en el sector del Puente Sur, porque esta muerte, este, este incidente se dio también cerca del incidente de la tarde. Entonces, se tiene conocimiento y más aún, eh, eh, nos, nos extraña también como policías de que cuando llega la policía la policía al lugar del, del incidente estaba ya limpiado todo la escena del crimen, levantado los indicios balísticos, eh, limpiado el, el lugar y ya se tiene información, información eh, que está estrechamente relacionado con el otro hecho. Es así, el crimen organizado, el narcotráfico también está alterado por el control excesivo de la policía. Si nosotros vemos si nosotros vemos en cuanto a los delitos del cuadro de mando integral que nosotros vamos monitoreando y nos van monitoreando desde Quito vamos viendo eh, aquí desde la llegada de mi gestión desde la llegada de mi gestión en la semana en la semana 21 vemos eh, 36 eh, siempre ha habido un promedio en todas las semanas de 74 73 80 eventos delictivos que se dan en cada semana. Entonces, en las últimas tres semanas vemos una reducción significativa de los delitos de 36, 34 y 27 delitos en la semana en la semana 24. Es decir, la policía nacional está haciendo presencia en el casco, en el en el, en el, en el centro de la ciudad, en el casco eh, comercial. hay hay. hay hay un trabajo decidido, también hay una productividad en días anteriores también con la captura de, un, de una persona de una persona de alta pe peligrosidad que, que ponía en su sobra a, la, a la ciudadanía, este, este negro Yurley, que, él, que se dedicaba no solamente a la venta de drogas, se dedicaba al robo, de vehículos al robo de motocicletas y, y tenían zozobra también el día de anoche conjuntamente con, en coordinación con Fuerzas Armadas en el anillo vial se desarticuló una banda que se dedicaba al robo de motos y ponía en zozobra en, la, en el anillo vial ahora ya puede estar más tranquilo la ciudadanía eh, en transitar por ese lugar porque se desarticuló. Una una banda de tres personas están detenidas con armas de fuego, es decir, la policía viene haciendo ese trabajo y es así. Estos delincuentes y estos delincuentes tienen que saber que la Policía Nacional no va a dudar también en hacer uso de su arma. En temas, cuando se trate de que se ponga en peligro la vida de, de terceros o de la comunidad, Vamos a hacer uso del arma. Y es así que estamos trabajando. Mire, la, la productividad nomás, nosotros solamente podemos ver del primero de junio al 19 de junio, vamos viendo que hemos tenido 18 de, detenidos por varios por varios delitos, ¿no? Seis detenidos por boleta de captura, 14 armas de fuego solamente eh, en este mes. ¿sí? En este mes, dos vehículos retenidos, siete vehículos recuperados… 30 motos retenidas, 6 motos recuperadas, municiones, eh, detenidos por contravenciones. Y vamos viendo, por ejemplo, el del, en esto del 1 de enero al 19 de junio, es decir, de todo el año, hemos tenido 156 armas de fuego es decir, 158 detenidos por varios, eh, por varios delitos. La Policía Nacional seguirá, está comprometida en estos días también de, de este periodo de protesta. Eh, si bien es cierto, estamos controlando, tenemos personal para el control del orden público eh, en las principales vías de acceso, garantizando también el acceso a, a las personas a la movilidad pero no, no dejamos eh, esa atención de la seguridad ciudadana. Estamos trabajando quizás de que todo se vaya normalizando para fortalecer la seguridad ciudadana en el centro y en los barrios periféricos. Aclarar algo, dado de que eh, aquí en los comentarios, ya que es una transmisión en vivo, una ciudadana manifiesta en razón a lo que usted acaba de mencionar, de esta persona Yurley, eh, al momento que usted menciona eh, Negro Yurley, como usted lo dijo, aclarar que ese es el alias o el apodo con el que es conocido esta persona, más no es un tema de discriminación, porque la gente ya lo confunde, ¿no? en los mensajes confunden y piensan que es un tema de discriminación, aclarar eso. Así es, así es, es, es el alias Yurley, yo soy muy respetuosa a los derechos humanos, eh, vivimos en un país plurinacional. Es decir, es, esa es la riqueza de nuestro país, esa plurinacionalidad. Eh, yo vengo también trabajando en una, una de las provincias, en Pastaza, que es el, el símbolo, es la plurinacionalidad. Tenemos que vivir juntos entre mestizos, eh, con indígenas, con afroamericanos, muy respetuosos, y vamos a ser... Eh, proyectos también eh, con todas las comunidades afros eh, tenemos que reunirnos con, con la comunidad indígena para trabajar porque todos somos eh, un país y esa diversidad cultural y esa diversidad eh, que es, es la riqueza de nuestro de nuestro país no estoy yéndome, eh, no estoy ofendiendo a ninguna sino simplemente eh, es el alias el alias Yurley, que tuvo en en su obra a la comunidad, muy respetuoso, como país plurinacional tenemos que estar juntos todas esas nacionalidades que somos todos el Ecuador. Okay, coronel, regresando al tema de las muertes violentas, ¿en qué afecta el hecho de que en la muerte de este día martes la, la ciudadanía o tal vez los mismos eh, criminales, por así decir, se habrían llevado las evidencias? ¿En qué afecta a las investigaciones policiales? Así es, cuando no hay evidencias, eh, un poco dificulta el, el trabajo de la policía cuando limpian el, el lugar de los hechos, se llevan todos las, las, eh, los casquillos o las vainas que estaban en el lugar, y, pero nosotros tenemos información, nosotros las unidades investigativas no solamente tiene esa línea de, de, de investigación, si bien es un limitante, pero tenemos levantado otro tipo de información, hemos explotado cámaras, hemos hecho entrevistas y tenemos información que nos lleva a, a, a una a una hipótesis que estamos, que estamos trabajando en esa hipótesis. También este, un poco regresando a la, a la muerte violenta, o a las muertes violentas que ocurrieron en horas de la tarde, ahí en el sector del camal. ¿Cómo es que el taxi ¿verdad? es baleado en el sector del Camal y luego ya está estacionado en los exteriores del Hospital Sagrado Corazón de Jesús? Y esa era una duda ayer de los internautas que seguían nuestra transmisión en vivo y preguntaban, sino que como ustedes estaban en el procedimiento dentro del hospital, no se logró aclarar este tema. ¿Cómo es que el taxi... Eh, del Camal luego aparece en el área de emergencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Si sí, tenemos esa información, no podemos dar mucha, mucha información por temas también de seguridad, por temas de, de la investigación mismo eh, realizada, tenemos esta información, quién estaba conduciendo el, el, el taxi, estamos investigando eh, este tema, tenemos bastante claro cómo es, cómo, cómo fue los hechos y de dónde, de qué banda pertenecen, eh, de qué banda delictiva pertenecen lo, el, el, el, el, estos antisociales, pero tenemos tenemos ya información. Entonces habría una tercera persona vinculada a este hecho que fue la que condujo el vehículo hasta el hospital o el herido mismo llevó el vehículo hasta el hospital. Eh, eh, por, eh, no puedo decir esto por, por más que todo por reserva y por precautelar la seguridad de, de de las personas. Ok, gracias Coronel, eh, aprovechar este momento y hacer un llamado también a la calma daba los sucesos violentos que se registran en otras provincias y eh, hacer ¿no? un llamado a la ciudadanía también sí. El, La ciudadanía tiene que comprender y entender la dinámica de la delincuencia aquí en la provincia de Los Ríos y especialmente en el Cantón Quevedo. Aquí hay dos tipos de, de, de, de delitos o de criminalidad, como se puede decir, Una delincuencia compleja, que es la delincuencia organizada, la delincuencia del crimen organizado, y una delincuencia común, que son los robos, que lo, los, los robos, los asaltos a personas, robo a motos. Entonces, en esa delincuencia común, que a veces también esa percepción de inseguridad que aumenta, estamos controlados. Vemos y ven ustedes la tendencia de estas de las últimas semanas, de las cuatro últimas semanas, ha ido eh, disminuyendo significativamente, de un promedio de, de tener de 80 delitos que se presentaban, a la semana ya hemos tenido 24 delitos a la semana. ¿Y eso qué quiere decir? De la que de la policía está haciendo su trabajo. La policía también les tiene en jaque a estas bandas delictivas. Es decir, estos no pueden, est eh, no pueden, eh, no pueden actuar libremente porque hay un control y un seguimiento de la policía. Estamos trabajando fuerte con, con inteligencia, con la investigación. Eh, el día de anoche nuevamente… Hubo la desarticulación de una banda que se dedicaba al robo de motos en el anillo vial. Eh, tenemos tres detenidos, eh, tenemos armas de fuego eh, decomisadas, es decir, la policía está haciendo su trabajo. Pero la ciudadanía la ciudadanía tiene que estar tranquila porque todas las, las, muertes, las muertes violentas se dan ya etiquetadas y ya están, ya eh, iban exclusivamente a esas personas. Por eso es importante un llamado a la comunidad, un llamado a los padres de familia. Si bien es cierto, también las muertes violentas eh, son de, de 16 años a 29 años, la mayor parte, de, a 29 años. Es decir, cuidar a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que estar en la escuela, por eso son esos, esos programas también sociales, la escuela, eh, la educación es fundamental para, para educar al niño para no estar castigando al adulto el día de mañana. Gracias, coronel. Esa ha sido la información que les podemos llevar hasta este momento. También un llamado claro y preciso para los padres de familia del coronel de policía, Wilson Torres. Gracias por la acogida y a nuestros seguidores, eh, invitarlos a que se mantengan informados